Porque la... y así va, ¿eh? ¿Cuál? ¿Eh? Así va, ¿eh? Ya, ya, ya lo sé que va. ¿Pero <risa> eso qué es, tío? Eh, Esos son un Eh, observa la barca. Sí, Vale. Martín. En esa vía, en, en esta dirección. ¿Cuál? No. Tiene atención, entonces... Sí. Tiene tensión, acá ves. Sí, aún que la aquí. Venga, ¿Eh? en tercera. Martin Alfa, se llama. No, páralo, páralo, que hay vagones. Vale, pero... bueno, ahora está para. Hable buena cosa de fotos, ¿eh? Porque eso no se suele ver. No. Estas son excentricidades ferroviarias. Sí, sí. Mola mucho. <risa> pero es Martin, ¿sí? Eso es Martin, sí. Martin. ¿Me llegó? Está nueva. ¿Eso que es la compra por internet? Por Ebay. Y el que me la vendió me dijo que estaba nueva y te aseguro que no mentía. Claro, no, no, La realidad es que no hay otra ¿Nueva como Esto es una ofensa a la vista. <risa> es <de esas> cosas. <risa> eh, no, no, no, no, Pero no sabéis lo mejor. Hostia. ¿no? <risa> <risa> es que esto es un juguete infantil. Sí. No, no, no, no uno que quería hablar con vosotros. ¿Esto qué es? Ah, aquel de cachondeo que hizo Fle eh, Merklin, Fleo, cuál es? No era el Merklin eso. Creo que es la única vez que se ha hecho un tren estrambótico. Ah, sí. tendrían que hacerse muchos más. No Hola, se ha no se dale, hecho dale, nunca, dale. ¿verdad? Yo creo pues, que nunca... No, no se han decidido. De hecho, fue un fracaso comercial, por eso no lo han hecho Ya, ya, ya. Es que es lo que pasa. El problema es que era para niños a precio de para adultos. Claro, nadie lo compró. Me pregunto por qué. No, eh, es que la dinámica es que siempre copiamos la realidad y, y no estamos acostumbrados a ver inventos. Entonces... No, os parece que no es una cosa de, de no? nada. Tengo que hablar ¿La con el señor... El último es una grúa, sí. Se ha parado. ¿De ¿La habéis parado o se ha parado? No, no, se habrá parado a lo mejor, porque las vías están tan sucias. Tiene que que le dé más. Toma, Perdón. Pregunta. La pasión es que yo soy de Dios. Yo soy de la Yo soy de Dios. Yo soy de de Los cambios de tensión son por los digitales. que que